Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día miércoles, retomando nuestra cotidianidad nuevamente después de este, estos ejercicios de mitad de año, de festividades, de compartir, de la comida deliciosa en nuestra tierra pita. Volvemos otra vez a la cotidianidad, al trabajo, a la universidad, al estudio, en fin, recuperamos nuestros horarios habituales Vamos a aprovechar este espacio, este momentico que Dios nos permite vivir para meditar la palabra del domingo que viene. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, sea esta la oportunidad también para dar gracias, para agradecer, para poner en las manos de Dios todas nuestras intenciones, todos nuestros proyectos. Los invito para que nos pongamos en la presencia de Dios, clamemos al Dios de la vida. Clamemos a Dios, al Dios que inspiró la palabra también. Nos ilumine e inspire nuestra vida. E inspire nuestra mente, nuestro corazón para que esta palabra que ahora vamos a escuchar llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo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 Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos, Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Que esta palabra que ahora vamos a escuchar, ilumine nuestra vida, ilumine nuestro camino. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a disponernos para este ejercicio de lección divina. Este domingo vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Vamos a disponernos para iniciar nuestra escalera espiritual Primer paso, la lectura Respondemos la pregunta aquí ¿Qué dice el texto? Vamos a escuchar la proclamación de uno de nuestros hermanos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 un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él y al verlo le dio lástima y le acercó. Lo vendó las heridas echando el aceite y vino, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó de los denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que soportó como al prójimo que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó misericordia de él, dijo Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, gracias a nuestro hermano que nos ha regalado este pasaje bíblico. Yo quiero Invitarlos para que en este momento con nuestra Biblia en mano Lucas 10, San Lucas San Lucas 10, versículos 25 al 37 El texto que acabamos de escuchar Hay dos momentos, bueno, tres momentos bien diferenciados Primer momento Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para atenderle una trampa Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó que está escrito en la ley ¿Qué lees en ella? El maestro le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió, Ha respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él, queriéndose justificar, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Hasta ahí la primera parte. Vamos a distinguir algunos personajes, el experto en la ley y Jesús mire que el texto nos resalta le preguntó a Jesús para tenderle una trampa es decir, la pregunta que es una muy buena pregunta pues tiene una mala intención ponerle una trampa a Jesús es decir, lo que el Señor responda no lo va a satisfacer cualquier cosa que el Señor diga se va a volver en su contra mala intención y hace una muy buena pregunta ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? esta pregunta es clave queridos hermanos ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? para entrar al cielo se lo van a preguntar también a Jesús en San Mateo capítulo 19 San Marcos capítulo 10 este es, en este lugar Jesús responde la pregunta y agrega una parábola que es, la, que es el segundo momento que vamos a, a meditar bueno el Señor responde, mire como el Señor que ha leído su mala intención le pregunta, le devuelve una pregunta, ¿qué lees en la palabra?, ¿qué lees en la escritura?, el mismo Maestro responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, toda tu mente y al prójimo como a ti mismo, es decir, este personaje que hace la pregunta sabe la respuesta, es una mala intención lo que tiene, no puede decir no sé porque es un experto en la ley debe responder y no puede responder mal porque pues, se supone que es un experto un maestro en la ley pues tiene claridad entonces cuando Jesús le pregunta y hay una multitud pues él tampoco puede quedarse quedar mal entonces le dice a Jesús has respondido bien haz eso y vivirás hasta ahí como que el tema está solucionado pero mire, mire el texto, es que el tipo ha quedado mal, Ay, pero él queriéndose justificar le pregunta, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahí sí entraríamos, pues dice, varias disertaciones, varios, varias dificultades, ¿Quién es mi prójimo? Para que quede claro, el Señor responde con una parábola, la parábola del buen samaritano que la hemos escuchado muchísimas veces, es un relato incluso muy ameno, muy agradable con el que Jesús responde la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Ese es el hecho lo atracaron, quedó ahí medio muerto a veces cuando uno escucha que tanta inseguridad, pues yo no me quiero justificar ni quiero justificar a nadie, pero la inseguridad existió toda la vida, vea lo atracaron y lo dejaron medio muerto un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino al verlo se desvió y pasó de largo igualmente un levita pasó por aquel lugar al verlo se desvió y pasó del largo Aquí hay que entender también, ese es un sacerdote del templo que ofrece los sacrificios y el levita es como el sacristán. Pasaron, dieron un rodeo y siguieron de largo. Hay que comprender porque a veces juzgamos muy duro también el hecho. El hecho es grave, pasó de largo. Pero, ¿por qué pasaron de largo? El sacerdote y el levita van para el templo de los sacrificios rituales y la ley también manda que no pueden quedar impuros para quedar impuro es muy, realmente es muy fácil el solo hecho de tocar un cadáver ya los hace quedar impuros tocar sangre y ellos van han guardado sus ritos de pureza varios días para poder ir a prestar el servicio al templo y pues no se sabe si el tipo está vivo o está muerto y podrían quedar impuros y entonces estos muchachos, estas personas que han hecho varios rituales desde muchos días, semanas antes, para poder ir al templo, pues no pueden darse el lujo de quedar impuros ya llegando al templo. Esto hay que entenderlo, porque a veces hablamos, nos y señalamos a, a, a estos dos personajes, pero en el fondo ellos también tienen sus razones para no, para no hacer la caridad. Yo sé que... que pues, pues en este momento ustedes podrán estar pensando pero sí es más importante la vida de este señor que pues, ir al templo a cumplir sus rituales desde nuestra concepción para la concepción judía lo más importante es hacer el culto a Dios y por eso ellos se guardaban con tantos ritos y eso es lo que nuestro señor va en, en estar reclamando que, que se, pos, se pone el ámbito religioso por encima del ámbito de la vida el señor reclama eso y quiere que le demos un giro, pero quiero que también entendamos la situación del sacerdote del templo y el levita, no quieren quedar impuros y para guardarse puros ellos han hecho unos ejercicios de pureza muchísimos días, incluso semanas antes para poder ir al templo a cumplir su precepto, Anhelaban, incluso los, los turnos del templo eran por allá cada año entonces este hombre llevaría muchos días esperando, a, a un año esperando su turno y para poder ir a prestar su turno ha debido guardar varios ritos de pureza y por eso pues, él en su cabeza dice no puedo quedar impuro, no puedo quedar impuro, para que entendamos un poquito también el contexto religioso de la época que es un contexto que el Señor quiere que transformemos. Bajó un samaritano que iba de viaje. Al llegar a él y verlo sintió lástima. Se acercó y vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Hasta ahí la parábola. El tema con los samaritanos también es popularmente conocido, incluso algunos, un domingo atrás leíamos que Jesús iba para Jerusalén, iba a pasar por Samaria y no los recibieron porque venía de Galilea, iba para Samaria. Hay un conflicto ahí histórico, complejo entre los judíos y los samaritanos, entonces pues no se quieren, pero paradójicamente el samaritano que no quiere al judío es el que termina ayudándolo, bajándose de su cabalgadura bajarse de la cabalgadura es dejar su comodidad atenderlo, aplicarle los primeros auxilios montarlo en su cabalgadura, llevarlo hasta la posada cuidarlo, dar plata para que lo sigan cuidando y si algo más gastas, cuando vuelva a pasar por aquí Jericó es una ciudad de paso obligada para ir a Jerusalén por ahí volverá a pasar si, si gastas algo, cuando vuelva te pago eso, ¿quién lo hace? Un familiar, mejor dicho, alguien de mucha confianza, alguien que nos quiera muchísimo, haría eso por nosotros. Vea, dimensionemos la comprensión moral que tiene este samaritano. El samaritano, para los judíos, es mal visto. No cree lo que nosotros creemos, no practica la religión que nosotros practicamos, es un extranjero, es un tipo raro, extraño sin embargo fue el que tuvo compasión no quiero entrar como pronto en ejemplos o explicitar más para que de pronto no eres susceptibilidades pero este hombre religioso del que esperaríamos una vida moral una solidaridad no la, no la hizo ninguno de los dos religiosos la tuvo igual como les decía iban para sus ritos esperados por más de un año anhelados por más de un año habían guardado sus ritos de pureza y pues no se querían arriesgar a quedar impuros. Este hombre enemigo termina siendo lo que debía haber hecho un hermano. Este sacerdote y este levita son, son, son judíos, es un hermano. Para los judíos el concepto de, de, ser mi, de ser del mismo pueblo lleva de entrada el concepto hermano. E incluso por allá en, en otro lugar de la palabra se habla de tu madre y tus hermanos te buscan. El concepto hermano aquí está abarcando, pues sí, la filialidad, pero se aplica incluso a, a los del mismo pueblo, lo, los paisanos, podríamos utilizando un término nuestro. Terminemos, tercera parte del texto. Pregunta a Jesús, ¿quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Yo creo que ese experto en la ley le dolían los dientes. Para responder, el que tuvo compasión de él ni siquiera dijo samaritano. Entonces Jesús le dice: Vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. Primera parte, la pregunta. Segunda parte, la respuesta con la parábola. Tercera parte, nuevamente pregunta: ¿Quién hizo lo que tenía que hacer? Mm. Samaritano. Le olvido mucho, no dijo samaritano. El que tuvo compasión haz tú lo mismo. Al final, ¿recuerdan la pregunta arriba? ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Miremos la respuesta. ¿Quién tuvo compasión? ¿Quién hizo lo que tenía que hacer? ¿De quién fue prójimo el que ayudó? A esto lo mismo. ¿Qué hago para ganarme la vida eterna? Sé compasivo. Podríamos hacer, llegar a síntesis. Vamos a mirar... Los otros textos de la palabra de este domingo que también nos van a ayudar mucho. Me valgo de este libro de minutos de oración en familia. La primera lectura está tomada del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10, 14. Habló Moisés al pueblo y le dijo, escucharás la voz del Señor tu Dios, guardarás sus mandamientos y preceptos. Lo que está escrito en este libro, la ley. Te volverás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Porque esta instrucción que hoy te doy no es cosa del otro mundo, ni que esté fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién va a subir allá para que no la traiga y nos la dé a conocer y así podamos seguirla. Tampoco está al otro lado del mar para que digas quién va a atravesar el mar para que no la traiga y nos lo dé a conocer. Al contrario, es una palabra que está a tu alcance. Puedes llevarla en los labios y guardarla en el corazón para ponerla en práctica. Muy diciente esta palabra, queridos hermanos. No está por allá inalcanzable, no está por allá bajo no está lejos. Está a tu alcance, en tus labios, para guardarla en tu corazón y para ponerla en práctica. Deuteronomio 30, 10, 14. Segunda lectura de este domingo de la Carta de San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas porque en Él fueron creados todos los seres del cielo y de la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, autoridades, poderes o milicias celestiales. Toda la creación existe por Él y para Él. Así, Él es anterior de todo y todo se mantiene en Él, su consistencia. Así también Él es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia. Cristo es el principio y para tener la primacía en todo, es el primogénito de todos los resucitados porque Dios quiso depositar en él toda la plenitud de sus dones y reconciliar por él y con él todos los seres y restableciendo la paz en la tierra y en el cielo con su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, Te la emoción. Vamos a hacer en este momento, otra vez a retomar el Evangelio. San Lucas 10, versículos 25 al 37. Los invito para que cada uno... Volvamos sobre nuestro texto. Así rápidamente, las dos preguntas que tengo que hacer para entrar en la vida eterna: ¿Quién hizo lo correcto? ¿Quién hizo lo que tenía que hacer? Esas dos preguntas. Vamos a pasar a nuestro segundo momento. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí la Palabra de Dios? La pregunta que tengo que hacer para ganar la vida eterna que esté experto en la ley Fórmula Jesús. Tu Señor me recuerdas. ¿Qué es lo más importante? Servir, amar, ayudar, ser solidarios. ¿Qué nos dice hoy Dios? Lo que Dios nos va a decir este fin de semana. cuánto cuesta desacomodarnos, bajarnos de la cabalgadura, agacharnos para servir. Tercer paso, ¿qué le digo yo a Dios? Yo quisiera invitarlos aquí para que ojalá podamos escribir en el chat de esta transmisión nuestra oración, vamos a hacer nuestra oración. Señor, ayúdame a ser solidario. Me cuesta mucho desacomodarme, bajarme mi cabalgadura. Me cuesta mucho renunciar. Esta noche Señor quiero poner en tus manos, pongo en tus manos Señor este camino al cielo. Dame la gracia para servirte y anhelo servirte, pero que ese servicio no me deshumanice, que este servicio me permita verte en mis hermanos. Recuerdo otro lugar de la palabra que dice todo lo que le hagas, a uno de estos mis pequeños me lo haces a mí. Cuando me recuerdas que al final de los tiempos me vas a preguntar cuánto ama. tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Da mi Señor la fuerza para poder servir y servir en el momento oportuno, poder ayudar a mi hermano en el momento que hay que ayudarlo. Que a veces llegamos tarde también. Señor, dame la gracia de ser solidario, de vencerme a mí mismo, de negarme a mí mismo y servir. Cuarto paso, la contemplación. cuesta mucho queridos hermanos ver a Dios en el otro el otro se nos arrima y nos han pasado tantas cosas nos han hecho tantos daños que el otro cuando se arrima no, no, nos inspira a Dios Dios mío que no me vaya a robar cuesta mucho ver en el otro a Jesús cuesta mucho verlo en la persona con la que vivimos en la casa los compañeros de trabajo ¿Cuánto cuesta ver a Jesús ahí? Verlo en, en esa persona que nos ha hecho daño, que nos molesta, que nos incomoda. Cuesta mucho. Señor, permíteme verte en mis hermanos. Quinto paso la acción ¿cómo puedo vivenciar esta palabra? bueno mis hermanos pues estos romper los esquemas no es fácil queridos hermanos y a veces cuando yo estaba niño en mi parroquia había un canto que que se entonaba muy frecuentemente cerca está el Señor cerca del que lucha cerca cerca está el Señor lindo ese canto que nos me, que me recordaba de una forma sencilla que a veces nosotros dejamos a Dios al Dios que está ahí cercano en el enfermo, en el pobre en el que necesita un consejo, en el que está triste dejamos a Jesús ahí, tirado medio herido, medio muerto cuánto cuesta yo quiero invitarlos para que retomemos nuestras horas de misericordia y, y de aquí al domingo las vivenciemos. Pero ojalá vivenciemos las espirituales. Es que muchas veces cuando hablamos de obras de caridad pensamos solamente en dar de comer. Vamos a hacer el ejercicio de poner en práctica las obras de misericordia espirituales. Un consejo, es que eso cuesta es acomodarse. Ay Dios mío, me toca hablar con este, escuchar a este, yo con tanto oficio, con tantas cosas. ¿Cuánto cuesta? Pero vamos a hacer ese ejercicio. Va, aterricemos esta palabra, bajemos esta palabra, pongamos en práctica las horas de caridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio. Lo invito para que haga su comentario, su oración, déjenme su comentario o su pregunta a través del chat y ahí, por ahí, por ese mismo medio, les responderé. Comparta el enlace para que llegue a otros hermanos. Dele me gusta, suscríbase a nuestro canal si no se ha suscrito. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos. Feliz noche.